Bienvenidos al curso de Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional. Mi nombre es José Ignacio Márquez, soy docente del Instituto Balseiro, y esta es una versión online de la materia que dicto en forma computativa. Al final de este curso van a poder calcular sistemas eh, neutrónicos, ya sea reactores nucleares, moderadores y otros dispositivos, utilizando herramientas que no tienen ninguna limitación de uso. Algunos ejemplos de, eh, del curso dictado previamente son, por ejemplo, este reactor, el IGR, es un reactor homogéneo eh, moderado por grafito, que es un benchmark eh, ruso. Una facilidad crítica de reactores tito, de canales tipo RBMK, también es un benchmark de origen ruso. Eh, el reactor RA6, en su primera configuración crítica después del cambio de núcleo a... Bajo enriquecimiento, este es un cálculo que hizo Jaime Romero Barrientos utilizando también las herramientas que se verán en el curso. Esta es la primera configuración reflejada por grafito de, también del ra 6 Este es un cálculo del de núcleo de reactor en Fast Flux eh, Test Facility que fue un cálculo que realizó Norberto Schmidt cuando cursó la materia como parte de su proyecto integrador, él también eh, utilizó esta herramient las herramientas que vamos a ver en el curso, y eh, fue la base de un proyecto integrador eh, dedicado al cálculo de reactores híbridos, eh, fusión-fisión, que fue eh, también calculado utilizando estas herramientas. Y este es un, eh, un reactor de agua liviana, el núcleo del reactor ZR6, que fue calculado por Pablo Octaviano. El objetivo de este curso es aprender una serie de herramientas que son software libre y se pueden utilizar para cálculo neutrónico. Vamos a utilizar eh, Linux como base, como sistema operativo de base para ejecutar las herramientas. Python como lenguaje de interfaxe eh, para el código neutrónico OpenMC y también como herramienta de pre y post procesamiento de datos. Open como herramienta de transporte de neutrones, es un código muy flexible que permite el cálculo de reactores. Y ENJOY como una herramienta para el, el procesamiento de secciones eficaces neutrónicas. Estas son solo algunas herramientas disponibles en forma de software libre para, eh, para el cálculo neutrónico. Hay otras, eh, están los links si les interesa en la descripción del video. Eh, Milonga, por ejemplo, que es un código de núcleo desarrollado por, por Herman Taylor, también un, un ingeniero orador del Instituto de Alceiro La suite eh, de Dragon y Dungeon del Polytechnic Montreal, eh, que es una, un conjunto de herramientas eh, de cálculo de celda y núcleo. Y también OpenMock, que es un código de cálculo por el método de las características eh, del mismo grupo que originalmente desarrolló OpenMC. Así que, en realidad, hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar. Yo elegí este conjunto porque permiten un eh, tratamiento completo tanto de sistemas de reactores como de otros eh, dispositivos, moderadores, eh, fuentes pulsadas, otras cosas. ¿Por qué herramientas de software libre? La idea es eh, proveer herramientas que, eh, o sea, que los alumnos adquieren herramientas que tienen las cuatro libertades de, eh, que provee el software libre. Que es la libertad de ejecutar el software para lo que uno quiera, que es lo que se llama la libertad cero. La libertad de acceder al código fuente y, y estudiarlo y modificarlo eventualmente como queramos. La libertad de redistribuir ese código fuente. Y la libertad de mejorar eh, el programa y distribuir copias mejoradas. Estas libertades en mi opinión, son muy importantes en el ámbito académico, particularmente las primeras dos, porque eh, permiten eh, aprender herramientas que no tienen ninguna limitación de uso para los estudiantes. O sea, si uno utiliza otro tipo de software bajo otro tipo de licencia, eh, va a requerir mantener esa licencia para poder seguir utilizándolo. Eh, lo cual Quizá en un ámbito tal no es un inconveniente, digamos, pero la idea de, de un ámbito académico es no, mantener, no producir aprendizaje, no, no inducir aprendizaje que requiere eh, un vínculo económico con alguien, ¿no? Y desde un punto de vista también profesional, digamos, acceder al código fuente y poder modificarlo, poder estudiarlo, nos permite realmente saber lo que hacen los programas, entonces en la ciencia y la, y la ingeniería computacional, poder acceder al código fuente es lo que realmente garantiza que uno sabe lo que hacen los programas. ¿no? Si no, uno siempre lo va a utilizar como una caja negra. La materia en Estudio Balcero eh, es una materia de 64 horas cátedra. Esto es aproximadamente dos meses. Las semanas son de 8 horas cátedra. Eh, la primera semana se dedica a una introducción al sistema operativo Linux. Luego vemos una introducción al lenguaje Python. Después hay tres semanas dedicadas al eh, el, el código OpenMC, eh, que lleva la mayor parte del tiempo, digamos, y eh, dos semanas, perdón, una semana dedicada a eh, Enjoy para la generación y procesamiento de bibliotecas. Al final eh, hay tiempo dedicado, pero eso lo vamos haciendo a lo largo de la materia. Hay tiempo dedicado para un problema. La materia se evalúa con un proyecto, que generalmente es un benchmark, porque es el provisto por los alumnos eh, desde su, de su área de trabajo o eh, algún benchmark que esté en la bibliografía. Y... Eh, se, la materia se evalúa en base a una presentación escrita y oral de los resultados de cálculo de ese benchmark. Para la versión online de la materia que eh, acompaña, eh, que está form formada por estos videos, eh, vamos a utilizar Google Collaboratory, que nos permite ejecutar Python, el lenguaje Python, y Python. Herramientas también basadas en Python, como por ejemplo OpenMC, el código neutrónico que vamos a estudiar en la materia, sin necesidad de instalar nada en las, computadoras, en las computadoras propias, lo cual lo simplifica mucho eh, como entorno virtual, virtual de aprendizaje. Eh, todos los ejemplos disponibles, eh, utilizados que voy, que voy a dar en el curso, eh, van a estar disponibles en las descripciones de los, de los videos. Eh, y eh, los datos que utilicé para preparar esos ejemplos son de, voy a, son, son de dominio público. Voy a buscar eh, fuentes que sean de dominio público, datos publicados, para evitar que eh, haya limitaciones eh, a quienes puedan tomar este curso. Eh, en caso de no tener cuenta en Google y no querer utilizar Google Collaboratory, eh, uno puede instalar eh, Jupyter en en, la, en su computadora, en, en Linux, también eventualmente en otros sistemas operativos, y descargar los eh, notebooks eh, que están asociados a, a este curso eh, para correr localmente. Pero bueno, en ese caso uno va a tener que tener preparada una computadora con todo el software preinstalado. Este curso se... Eh, eh, Coordina con otras materias del Instituto Balseiro, particularmente de la carrera de Ingeniería Nuclear. Como materias previas, eh, es recomendable haber cursado Física Moderna para Ingeniería Nuclear, Física de Neutrones y Física de Reactores, ya que acá se van a ver algunos conceptos que... o se van a utilizar algunos conceptos que se ven en esas materias. Y eventualmente, en el caso de interesarles profundizar algunos de los temas que se ven en esta materia, hay... Eh, ...tres materias optativas que eh, ahondan en algunos de estos temas. La materia de, que dicta Javier Doidosky, Método Monte Carlo, aplicado a problemas neutrónicos... Eh, ...profundiza bastante en la teoría de, eh, de Monte Carlo. Eh, la materia que dicta Juan Fiol, Introducción al lenguaje Python... ...es una muy buena introducción al lenguaje Python con mucho más detalle de lo que se va a ver en este curso... Y eh, la materia que dicta Alexis Weir de cálculo y análisis de reactores incluye muchos aspectos más en, en cuanto al análisis de reactores nucleares de lo que uno puede cubrir acá. Eh, en lo posible, el, esta materia es autocontenida, así que estos prerequisitos y temas complementarios no son estrictamente, estrictamente necesarios, pero en caso de uno querer profundidad, profundizar eh, estos temas, recomiendo eh, seguir esas materias.